En el año 793 una crónica anglosajona cuenta. En este año se han visto presagios terribles sobre Nurzumbria que han asustado en gran medida al pueblo. Consisten en enormes torbellinos, relámpagos de luz y fogosos dragones voladores. Y el 8 de junio, los estragos de los bárbaros han destrozado miserablemente la iglesia de Dios en Lindisfarne, saqueándola y masacrando a la gente. La era vikinga había irrumpido en la historia.